Vale. Espérate, espérate, desde que nos vayamos, quiero decir esto, eh... ¿dónde es que lo tengo? Aquí... Aquí... Eh, eh, de acuerdo con Yerjan, para darle la razón con relación a la cosa que plantea. miren... Eh, claro, te mandan la lista de... Miren, de romo, eh, eh, Qué barbaridad. El listado, Vamos a ver, vamos a ver. Tú lo tienes. Ya, bueno, el listado, míralo aquí, díselo tú mismo, el de los precios de la cosa pide de Anthony Santos, no, no vendieron Brugal, no vendieron Brugal. Miren no, esto el listado, atiende. Fiesta del 25 de diciembre de Anthony Santos, Champaña Cristal, 45 mil pesos, eh, Chivas 38 años, 58 mil pesos. <risa> Chiva 25 años, 33 mil pesos Chiva 21 años, 24 mil 500 pesos Chiba, 18 años, 10, 000 000 000 Chiva 18 años, 10 mil pesos, está barato el 18 Johnny 10, Walker, 000, pero... Blue Label, 24 mil 500 pesos El Gol, 10 mil, está barato el Gol, 10 mil 700 pesos Yo me quedo con la champán. El Gol 12 años, 10 mil, ay santísimo El Buchanan 18 años, 10 mil pesos Y así sucesivamente ¿Pueden ustedes ver ahí? ¿Cómo eh, no, puedo. esa Yo no, no, Yo me quedo. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, los no, de no, no, no, no, no, no, no, no, no, los no, de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es no, no, no, no,